Yo creo que el mayor, eh, el mayor problema de un, de un herbario es que el, los responsables de este tipo de instituciones eh, no reconozcan el valor que tienen y por qué hay que conservarlo. Y quizás sea, para mí, el, el, el, el principal problema es la falta de, de esa sensibilidad a la obra, pues de eh, reconocer la necesidad de una serie de personas que tienen que trabajar para eh, cuidar el, ese material que, que se encuentra conservado en un herbario.